Hola oh, a todos estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno como estás viendo me he comprado nuevas cosas eh, como siempre en PC componentes y esta vez ha sido un teclado de gaming que ha sido de lo más barato que he encontrado un... un pen para tener wifi en un portátil o en cualquier torre y una nueva batería externa para cargar para cargar cualquier móvil o cualquier cosa y bueno, como veis aquí está la caja voy a abrirla esta vez no tengo el scooter pero tengo un cuchillo parecido voy a abrirlo y bueno a ver esta vez lo pedí ayer por la tarde y me han traído esta mañana o sea que no han dado casi nada en traerlo, eso es menos de 24 horas. ¡Anda! Una cosa diferente, antes me traían como si fuesen parecidos a los periódicos y todo eso. Ahora son bolsas de, de aire. Esto de flotador va perfecto. Bueno, aquí está el papel del de recibo y todo Y bueno Aquí en esta bolsa Va La batería externa Que como ya lo enseñé en otro vídeo Lo dejaré en la descripción eh, Lleva pues la, lo que es la batería Y el cable para cargarla Que ya es tú, no está nada normal Y Esto es el tendráis tendráis para para poder enchufarlo yo por ejemplo como ahora tengo uno he entrado han dejado hermana de una nueva torre pues entonces yo lo que le he cogido ha sido eso para poder tener internet y pues poder mucho mejor y también para la torre un teclado y un ratón gaming de la marca Mars Gaming Sí, me ha costado unos 15 euros o por ahí, o sea, ha sido lo más barato que había. Y por lo que estaba viendo en los comentarios, dicen que va muy bien y que tiene un tacto suave y todo eso, o sea, que tiene, ¿ves? Aquí en las características, la tecnología gaming profesional. Ah, y si, sí, lleva en los, lo que es en los lados del, del, del teclado y del ratón, lleva luces LED rojas que se van a iluminar cuando esté encendido. Bueno, no sé si se verá. A lo mejor se me cae, pero ya sujetar así. Esto es lo que ya dentro, no lleva nada más. No lleva, parece, ningún CD por lo que he leído antes en las instrucciones. Entonces el cartón... Nada más que llevar esto, el teclado, como veis, no es muy grande, pero parece un teclado lo que es de portátil, pero lo que es para jugar, va, supongo que, que vaya bien. <coughs> y este es el ratón, que parece que tiene seis botones, o sea, dos en los lados uno aquí, el dos clips del izquierdo y el derecho y la ruleta. Ya está. O sea, que lleva. No como es el que me compré yo anteriormente. Que no sé si. Lleva 11 botones. Y nada más que el precio. Vamos. Se notaba bastante. Este, las dos cosas más cuentan, me, han, me han costado 15 euros. Y el otro, nada más que el ratón, me costó 25. O sea. La diferencia es bastante... Bastante... bastante. Sí, bueno. Por aquí tiene un, un tacto robusto sí, Espero que luego se ilumine esto por los lados bastante para que quede bastante... Y bueno, también os quería comentar que hace tiempo ya que no subo vídeos porque he empezado ya con el, en el instituto y todo, entonces no puedo hacer bastantes vídeos diarios y todo. Y también tengo que, no sé si lo grabaré después de este o ya pasados unos días, que me fui al, a la tienda game y me compré varios juegos de segunda mano, eh, al Kinect, algunos juegos de Kinect que no sé si eran dos o tres. <coughs> Y un adaptador para cargar los mandos de la Wii, que no sé si costó 15 euros y si comprabas nada más que un cargador te costaba 10 euros o sea que por cinco es más para cargar dos mandos de la Wii, y está muy bien. Bueno espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego.